Buenas tardes a todas las y los convencionales, a la mesa, a los secretarios, a Carlos y a todo el apoyo técnico que hace posible que esta convención se haga posible día a día. Mi nombre es Lizette Vergara, soy del Distrito 6, que lo componen 26 comunas, 6 provincias, entre aquellas Marga Marga, Petorca, Valparaíso, Quillota, San Felipe, Los Andes. Soy profesora de Historia y desde ahí les hablo hoy qué manera de ver discriminación, desigualdad, precariedad, precarización laboral. He visto la desigualdad desde salas de clases que tienen un computador y salas eh, totalmente llenas de artefactos, mientras que en otras hacemos clases en un container, que en cada invierno se llueve y tenemos que irnos al comedor, donde con suerte nos pasan un papelógrafo. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades hablamos desde eso, hablamos desde la educación, hablamos desde la cuna, hablamos de esta realidad que nos segrega, que reproduce esta lógica injusta. Hoy les hablo a todas y a todos y les digo que vengo desde una asamblea vecinal. Soy fruto del estallido social. Vengo desde esa frustración territorial de querer cambiar el mundo y ver que no hay mecanismos mediante los cuales podamos hacerlo. Desde esa postura es la que les hablo hoy, desde Quilpue, Belloto Sur. Desde hace dos octubres que ya el concepto de pueblo tiene un significado totalmente distinto para mí. Antes era una palabra cooptada por los partidos políticos y sus militantes que en fechas electorales se iban a pasear en cada uno de los espacios, las ferias, las tomas, las ollas comunes, llevando un mensaje diciendo que todo iba a estar bien y que se iban a solucionar los problemas. Pero no, no se solucionaban, solamente eran medidas parches. Octubre nos enseñó que no necesitamos medidas parches, que Chile necesita cambios transformadores, refundacionales, profundos, estructurales. ¿Acaso se nos olvida que muchas veces dejarle la responsabilidad a algunos técnicos, tecnócratas, académicos, ¿Nos lleva por desenlaces que cada uno de nosotros queremos simplemente evitar? El alza de los 30 pesos no lo hicieron las personas, no lo, hicimos, no lo hice yo. Lo hizo una mesa directiva, una mesa tecnócrata, y ya vimos lo que pasa. Es momento en donde el pueblo asuma un rol preponderante. Deje de ser un mero consumidor de servicios y sea un actor principal dentro de las decisiones políticas. Es necesario que la acción política deje de ser un voto, sino que sea nuestro actuar constante este deseo de transformación que espero que nos tenga todo hoy acá. Sin embargo, en estos mismos pasillos, hace ya dos años, a espaldas del pueblo y de las y los soberanos, se crea el Acuerdo por la Paz. Se crea por medio de las cúpulas, a puertas cerradas. Y de esta manera se institucionaliza el descontento. Y es precisamente eso uno de los motivos que si bien todos sabemos que esto no es una asamblea constituyente y es una asamblea constitucional tutelada por los poderes constituidos, pese a eso, nos aventuramos. Porque es una, una puerta, es una ventana mediante la cual podemos generar las transformaciones que tantos años hemos cargado sobre nuestro hombro. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de los anhelos, de los deseos de tener un Chile mejor. Cargamos con la responsabilidad de mostrar una nueva forma de hacer política. Pero para eso tenemos que ser coherentes. Y tenemos que escribir una Constitución que dé respuesta al abandono y la exclusión de todos nuestros y nuestros vecinos por parte del actual régimen político y de las élites. Muchos se ha hablado de que el poder es del pueblo. También se ha hablado de que la Convención se iba a desbordar por el pueblo. Se prometió también correr el cerco de lo posible, pero a cambio de eso, solamente he visto mesura, dejando de lado a las y los soberanos excluidos de poder formar parte directa de este proceso histórico, relegándolos una vez más a ser actores secundarios, sin una participación realmente vinculante, porque tal como he escuchado aquí, y lamentablemente lo he escuchado, son solo ruido. Si bien tenemos plebiscito dirimente, pero hay un gran problema. ¿Qué pasa si el Congreso no lo aprueba? ¿Vamos a desechar la participación? No, no podemos desechar la participación. Por el contrario, tenemos que incentivarla, hay que reforzarla, potenciarla. Los territorios deben ser más autónomos que nunca, deben emanciparse. Debemos ser el nexo y las, y las herramientas de la Asamblea, cabildo y colectivo y tanta otra forma de organización social y territorial que día a día por medio de la acción directa buscan la recomposición del tejido social. Porque, fin de cuentas, es esa la democracia. La posibilidad de que en conjunto, como sociedad, podamos decidir el país en el que queremos vivir. Un país con justicia social, con equidad y por sobre todo dignidad. ¿Quién mejor que los vecinos de Petorca, La Ligua, los Andes y Juelas para saber lo que es vivir con camiones de aljibe, debido a los derechos de propiedad de agua, y que hoy está en nuestras manos generar que el agua sea un derecho fundamental para que este tipo de cosas no pasen? ¿O qué, qué es mejor que los vecinos de Quilpue que sabe la depredación inmobiliaria, de cómo avanza producto de que no podemos garantizar y que espero que sí lo hagamos acá el derecho a una vivienda digna? o los vecinos de Putaendo, los vecinos de eh, del Melón que son víctimas de los relaves mineros de Anglo American y de las transnacionales. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Luchas constantes contra la termoeléctrica en Villa Alemana, Limache, contra la termoeléctrica en Los Rulos porque la vida está totalmente precarizada por un modelo económico que solamente ha mercantilizado cada uno de nuestras vidas, cada uno de nuestros aspectos en los cuales nos desenvolvemos. Hoy tenemos la oportunidad de transformarlo. Tenemos la oportunidad y el deber de garantizar una Constitución que no solamente elimine estas lógicas neoliberales, sino que garantice mecanismos democráticos mediante los cuales las y los soberanos dejen de ser secundarios, sino que sean protagónicos, tenemos que romper las lógicas oligárquicas de la política y la economía, que a cambio de la explotación y el despojo de nuestro pueblo, se han enriquecido y se han perpetuado y reproducido en el poder. No es suficiente decir basta, hay que actuar acorde a ello, transitando una democracia real, vinculante, directa, donde las y los soberanos puedan aspirar a la posibilidad de decidir sobre su destino y el de las comunidades que conforman de manera efectiva. Me refiero a ese poder que se manifestó en el estallido social y que nos tiene en este punto de inflexión histórica. He sido vendedora, donde no teníamos derecho a sentarnos en toda la jornada. He sido también garzona, donde trabajé por 12 horas por 10 mil pesos. He sido también temporera, en donde trabajábamos de sol a sol, donde almorzábamos un pan con mantequilla y una caja de jugo, a la sombra de los cítricos y los pesticidas. Es por eso, este tipo de realidades viven todos los días. Están allá afuera, no las vemos acá entre estas cuatro paredes, pero existen, están. Muchos venimos de allá. Cargamos con esa responsabilidad histórica y generar estos cambios, precisamente porque la dignidad humana debe estar en el centro de esta nueva constitución. Les invito a todas las y los convencionales aquí presentes a tener la dignidad como un eje central, a escribir una constitución feminista, ecológica, descentralizada, plurinacional e inclusiva. Estamos en el momento de las transformaciones, estamos en el momento de ser coherentes con nuestras acciones, respondiéndole a nuestros territorios y a los mandatos. Desde ya agradecerle a las y los vecinos que han confiado constantemente en mí, en mi familia, a mi padre, a los territorios en general, es momento de los cambios. Tenemos el deber y la responsabilidad, compañeros y compañeros, de transformarlo todo. Muchas gracias.